Hola, mis amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Mi nombre es Boris Darmo. Nuevamente esta noche a las siete en punto estamos comenzando nuestro programa de todos los días. Es nuestro programa anual de visión de futuro. Por supuesto, esta semana, o este mes estamos terminando hablando de las fortalezas dentro del concepto del autoliderazgo. Todos nosotros necesitamos para cumplir nuestro propósito en la vida, eh, establecer ciertas prácticas y mejorar algunas fortalezas y por supuesto, eh, habilidades que nos permiten llevar a cabo nuestro propósito en la vida. Anoche eh, quedamos y concluimos eh, respecto a tres fortalezas. Y la última de la cual hablamos es la espiritualidad. Esta noche vamos a dedicarle una vez más a la espiritualidad, el tema relacionado a, a, a él, porque creemos que es sumamente relevante en la vida del ser humano. Una de las cosas que los seres humanos muchas veces no tomamos en cuenta es que nosotros somos eminentemente espirituales y no necesariamente ser espirituales significa te no tener cuerpo o no tener pecados. Eh, los seres espirituales en la Biblia también son llamados a los ángeles, que son seres santos separados por, por Dios para un propósito específico. De todos modos, lo que nosotros estamos entendiendo aquí como espiritualidad viene del concepto de que nosotros tenemos dentro de nosotros el poder del Espíritu de Dios. Cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu de Dios, estamos hablando de un conjunto de cosas relacionadas a la dependencia del Creador desde que fuimos creados. Es decir, si yo soy ser humano es porque he venido de un ser humano, he nacido de un ser, de un ser humano. Y si soy nacido de un ser humano, por supuesto yo soy un ser humano. Y si yo eh, engendro otros seres humanos, ellos también serán seres humanos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó espiritualmente. Cuando la Biblia dice que lo hizo a su semejanza, eso significa que nosotros tenemos de Dios la apariencia o semejanza de él. ¿En qué aspectos? Bueno, yo tengo mi propio concepto respecto a los aspectos relacionados a la semejanza de Dios hacia mí. Por ejemplo, Dios es un ser pensante, y yo también. Dios es un ser corpóreo, él también lo es, y yo también, solamente que no lo puedo ver. Algunos dicen no se puede ver, porque es espiritual. Y no necesariamente espiritual significa sin cuerpo. De todos modos, el concepto de ser espiritual viene de la actitud misma de Dios, quien es espíritu, de crear a alguien semejante a él. La espiritualidad está relacionada con el Creador, con su eh, capacidad de poder transmitir a través de pensamientos, intuiciones, sus propósitos. Por eso es importantísimo, si yo quiero desarrollar mi propósito en la vida, entender cuál es el mensaje de Dios para mi vida, para cada uno en forma particular. Dios no tiene un mensaje para todos. Si bien es cierto, hay muchos mensajes que pueden ser para muchos. Dios tiene un mensaje espiritual o específico para cada uno de nosotros. Una de las cosas que Dios está buscando para que nosotros podamos ser seres espirituales, en primer lugar, es que nosotros le reconozcamos a él como el originador de todas las cosas. Una persona que quiera ser espiritual... No necesariamente tiene que tener acciones que muestren que está siendo guiado en algún momento, en algún, eh, en alguna reunión por el Espíritu. Como algunos piensan que hablando en lenguas desconocidas, entonces soy espiritual porque Dios está hablando a través de mí. Ya hemos leído eso en el capítulo de Corintios, de que no necesariamente hablar en lenguas, capítulo 12, Hablar en lenguas demuestra que realmente yo tengo el Espíritu de Dios. Por tanto, hablar en lenguas no necesariamente es ser un ser espiritual. Algunos creen que tener fe en la Virgen o tener fe en algo que yo puedo tocar también puede ser una actitud espiritual. Y no necesariamente esa fe puede ser una fe basada en una verdad. Porque muchas personas creen en ciertas cosas que no necesariamente son probadas o que ni siquiera forman parte del plan de las enseñanzas o del sistema de enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona que cree en una roca porque esa roca se parece al rostro de Jesucristo y, se, y adora esa roca, no necesariamente es un ser espiritual. La fe no está basada originalmente en la seidad, sino que si bien es cierto, comienza con un conocimiento básico, elemental, la fe se va afirmando en el conocimiento de Dios. Por tanto,